Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os habla Betty Romerito, os envío un súper saludo ahí donde me estáis viendo o escuchando espero que estéis fantásticamente bien Hoy quiero hablaros de cómo poner publicidad a nuestros vídeos sin pagar absolutamente nada ya sabemos que la publicidad en vídeo es súper efectiva que es interesante para nuestras ventas, para el desarrollo de nuestro negocio pero no es tan barata ni tan sencillo y lo que vamos a ver hoy es un plugin que acaba de salir hace nada, hace unos días, para poner publicidad en los vídeos de Facebook. ¿Qué vídeo? El que sea. Nuestro o, o no nuestro, de Facebook no, perdón, de YouTube. Para poner eh, publicidad en los vídeos de YouTube. ¡Ojo! Antes de que sigamos adelante, no vamos a subir los vídeos con publicidad a YouTube. Eso no lo puede hacer nuestro plugin. Es un plugin que va a trabajar bajo WordPress y nos va a permitir poner vídeos de YouTube embebidos en nuestras páginas y ponerle a esos vídeos la publicidad. Por lo que nosotros simplemente vamos a enviar tráfico a esas páginas que ya hemos preparado con un vídeo con publicidad y generar ingresos de esta manera. Vamos a verlo, pero antes...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 un vídeo con un sistema nuevo, un método nuevo o una herramienta nueva. Y ahora si vamos a entrar en materia, te voy a presentar este plugin de cómo poner publicidad en nuestros vídeos sin pagar nada. Este es el plugin, se llama Vid Ads, Vid de Video, Ad de Advertiser, desde luego. Y me dice en la página de ventas que es un nuevo y revolucionario plugin que me deja desplegar mis anuncios dentro de los vídeos de YouTube, lo cual es absolutamente cierto. Aquí viene un demo, no te lo demuestro porque te voy a hacer la demo yo en español y ahora mismo te la voy a mostrar. Vienen las características, que obtienes los mejores click through rates eh, de cualquier website con vídeos, que automáticamente inserta banners dentro de los vídeos en mis vídeos de YouTube, en fin. Sé que estarás pensando que ya hay más opciones para hacer este tipo de trabajo. Sin embargo, quiero recordarte que los... Plugins van cambiando, las plataformas van cambiando, YouTube cambia, Wordpress cambia y lo que antes nos permitía hacer un plugin ahora no nos deja hacerlo. Por eso salen opciones nuevas como este que nos va a dejar embeber anuncios dentro de los vídeos. Esta es la página de ventas que como ves es bonita, nos pone un montón de cosas, eh, los vídeos de YouTube son... Increíbles para anunciarse en inmobiliarias. En fin, nos da todas las razones por la cual es bueno poner anuncios dentro de los vídeos de YouTube. Nosotros ya lo sabemos. Somos marketers. Sabemos que eso es muy, muy importante. Mira, este es el tipo de anuncios que hace. El vídeo está detrás. Aquí te aparece el anuncio y tú lo puedes comprar. O no, esta es una imagen. ¿eh? Ahora te diré yo cómo hacerlo en directo. Si estás dedicado al e-commerce o si eres afiliado de Amazon o de cualquier tipo de tienda de productos físicos como Linio, en, si estás en la parte de México y esto, pues Walmart, viene muy bien porque tú puedes buscar un vídeo del producto y dentro del vídeo del producto pones un banner con tu enlace afiliado directamente a la compra porque la gente está viendo... un un vídeo de un producto que le interesa entonces en esa parte lo veo yo bastante interesante ¿vale? con este pub, maravilloso pub, te serás capaz de poner bla bla bla monetizar cada vídeo, eh, tener eh, anuncios gratuitos, en fin, un montón de cosas insisto, la página de ventas es muy bonita ya sabes que con el botón derecho tú le puedes dar a traducir al español y te lo, te lo traduce todo al español y ya puedes ver exactamente lo que dice yo suelo ponerla siempre en inglés porque a veces las traducciones no son muy buenas. Pero bueno, aquí está, mira. Paso 1. Carga sus pancartas. Pues las pancartas son los banners. Agregue enlaces del producto. Y enlaces de afiliado de CPA, de lo que sea. El paso número 2, crear el anuncio y agregarlo a cualquier video de YouTube que genere un código corto. Son los short codes. Y luego copiar el short code dentro de una página o una, un post. Y ya está, eso es todo. Efectivamente es todo. Esta es la demo que nos ponen ellos. Está súper fácil, es simplemente ver lo que hacen y seguirlo. No tienes nada más que hacer. Tienen un cupón, este, para el 10% de descuento. Van aumentando los descuentos conforme va pasando el tiempo. Porque ya sabes que estos precios van subiendo. Estas son las plantillas que tiene integradas de banners. En landscape y en rectángulo. Tiene también botones, que es mi favorito. Ahora te lo diré. Ese tipo de botón. ¿Ves? Ahí está. Desde luego que tienen. Upsells, que es el otro 1 y el otro 2. Este es el normal, que tú puedes tener dos tipos de licencias. La licencia personal, que es esta, para un solo sitio, a $22 dólares, o la licencia ilimitada a $27 dólares. Sin embargo, hay más opciones. Estas dos licencias no te dan derechos de desarrollador, no te dan derechos a coger el plugin y ponerlo en otro sitio y cobrar por ello. Para eso está el otro 1. Y el otro uno es el mismo plugin, pero con derechos de desarrollador. ¿Ves? Ahí está. Te pone más cositas, que es la licencia de desarrollador, que te ayudan y tal. Los bonuses que pone para esta licencia y ya está la garantía. Normalmente 147. No ha puesto los precios en esta página. Tienes que ir a la página de Gibisu para tenerlo. Y ahí está. Tiene un otro 2 que es la licencia de reseller Ves, ya está, ya, ya que tienes la de desarrollador ya puedes tener la de reseller y ya vender el plugin, yo tengo la de desarrollador pero sepáis, yo he comprado la última licencia que es la de desarrollador perdón, la de reseller para poder dárselo gratis a mi lista privada y a los que no están en mi lista privada para dárselos a un precio súper accesible para que puedan tenerlo si quieren este producto que es BitAd, para que pongan anuncios de vídeo en sus páginas mirar este es mi sitio de pruebas todo el mundo lo conoce negocios digitales tengo un montonazo de plugins ahí y me he puesto Ads. yo he subido el de desarrollador para que lo veáis no el de reseller porque el de reseller no es para subir sino para comercializar y aquí tenemos cómo usarlo una vez que lo subes como cualquier plugin no hay ningún problema tienes estos desplegados settings, buttons, banners y ads cuando tú quieras poner un anuncio en un vídeo, tienes que seguir esta mecánica. Siempre, primero los settings que se configuran una única vez. Luego puedes hacer tus botones y tus banners. Estas dos al mismo tiempo. Y por último las ads. Una vez hecha esta secuencia, primero settings, luego botones o banners o los dos, ya puedes hacer anuncios. Mira, en los settings, lo que tienes... Es la duración de las cookies. ¿Cuánto tiempo te van a durar las cookies en el vídeo que has puesto? de Va en horas, de 1 a 7 horas, por ejemplo. Es decir, una persona que entra en tu sitio web, si ya vio un anuncio, pues esta galletita dura 7 horas. Y a las 7 horas empieza de nuevo y alguien más la puede poner. Y también me pone, ¿cuándo puedo poner los anuncios? Bueno, pues mirarlo después de... Esto es en segundos. Yo he puesto 120 segundos, que son 2 minutos. Tú puedes poner lo que quieras. Y luego, ¿cuánto va a durar la, el anuncio? Yo lo he puesto 15 segundos de duración. Y luego, si lo vamos a mostrar en móviles o no, yo he puesto que sí. Esto es completamente variable. vale Luego vienen los botones. Los botones, tú puedes hacer los tuyos o puedes hacer uno propio. Yo tengo dos, el test directo y la lista privada promo. que Son dos botones que yo estoy haciendo... Funcionar muy bien. Puedes hacer uno nuevo dándole clic a Add button. Primero te voy a mostrar cómo están estos. Este primero. Editar. Y en editar, ves, es este botón. Se llama Lista privada promo vídeo Le tienes que poner un nombre. Vienen los detalles del botón. Clic aquí para acceso inmediato. El texto del botón. El color del texto del botón. El color del botón. Y si es redondeado o rectangular. Ya sabes que a mí me gustan redondeados. Si pongo rectangular, pues se va a poner estas esquinitas y a mí no me gustan. Así que lo pongo redondo. ¿A dónde va a ir el botón? El enlace. ¿De qué tamaño es el botón? Si es de la mitad o completo. Y tú puedes poner un CSS adicional. Y una vez que lo tienes, a tu gusto, puedes darle previo. Vamos a ver el previo. Ahí está el botón. Si yo le doy clic a este botón, me enviará a... Este enlace que es Todos lista privada. Le doy clic al botón y automáticamente se está viendo la página Todos lista privada. Es así de sencillo. Este es un botón. Luego están los banners, que es lo mismo. Yo tengo este, este banner, le voy a dar clic en editar. Y este es el banner, ¿ves? Es un fondo negro que yo he decidido. Aquí viene mi sitio web, montones de herramientas, a precios que no te hacen daño. Accede aquí. Este diseño lo he hecho aquí, ya sabes, nombre del botón, que es Visa Privada Square, en mi caso, tú puedes poner el que quieras. Viene el sitio web, que va a aparecer arriba, este, metiromedito.com. El color del sitio web, puedes ponerlo en rojo, amarillo, azul, vamos a poner amarillo, por ejemplo. Este, ahí. Y eh, el header, que es este, montones de herramientas. La descripción, que es la parte de aquí abajo. Es poquito texto lo que te dejan poner porque es un banner pequeñito. Así que tienes que pensar muy bien lo que vas a poner. Luego el botón. El color del botón. Eh, si es redondeado o no. El enlace del botón. El tamaño del banner. ves el, En este caso pues es 300 por 245. Pero tú puedes cambiarlo. Y el enlace del banner. Es este. Y el color. Y luego el CS si tú quieres. ves Ahí está. Yo he hecho este pequeño cambio aquí. En este, este color. Lo voy a actualizar. Y va, Míralo, ya está en amarillo. Y vamos a ver el previo. Y ahí está. Cuando la gente le dé aquí. Va a ir nuevamente a mi lista privada. ¿Vale? Voy a cerrar estas ventanitas. Ya que tengo el banner y el botón. Ya puedo hacer un anuncio. Me voy a volver a los botones. Simplemente hacer uno nuevo contigo ahora mismo. Le voy a dar clic a Add Button. Y te aparece la misma interfaz en blanco. ¿Qué quiero que veas? Título, directo, directo, bit ads. ¿Vale? Y el botón puede ser tuyo. Tú lo haces desde cero o elegir un template. Yo uso un template. Hay dos tipos de templates. Tú puedes elegir este o este, ya sabes que me gusta redondeado. Tienes que elegirlo dando clic, le damos un clic ahí, ya te pone todo esto aquí. Clic aquí para aprender más. Yo lo voy a poner eh, acceso inmediato aquí, eh, lo voy a dejar tal cual porque a mí me gusta como está así. En el hacer botón voy a poner el mismo full width, nada más. Y luego lo voy a guardar, save button. Puedes darle a previo eh, antes de esta, y le voy a dar previo y ya está. ¿Ves? Qué sencillísimo y fácil es. Lo mismo sucede con los banners. Igual, tú le das adicionar un banner. Y le pones el título. Directo, bid, ads. Puedes subir tu propio banner si ya lo tienes hecho o elegir un template. Y dentro del template puede ser un inline regular o un leaderboard. El leaderboard es el largo y el rectangular es el chiquitín. Yo voy a ponerle un regular. Puedes tener una plantilla en blanco este tipo, este que es el que yo he usado que ya has visto, este otro este, este el que tú quieras, vamos a suponer que sea este mismo le damos y ya empezamos a trabajar con estas partes, como ya sabemos cómo es no lo voy a hacer, simplemente te voy a decir el website name que es este que ya te lo hemos dicho antes el header, que es el texto grandote la descripción, el texto más chiquitín, el Texto del botón, este botón, el estilo del, del botón, el tamaño que tú puedes modificar y hacia dónde va a ir dirigido. ¿vale? Esto no lo voy a guardar y me voy a ir. Ya tengo los settings, ya tengo el botón, ya tengo los banners. Ahora sí me voy a crear la ad, le voy a decir salir para que no se guarden los cambios. Y aquí yo ya tengo dos ads, dos anuncios y es muy fácil hacerlos. Primero voy a ver este, vamos a editar, que ya está hecho. ¿Ves? Tienes que poner la URL del video que vas a promocionar, desde luego. Yo he puesto uno pequeñito de demo. El tamaño del video que tú quieres, yo le he puesto 1280x720, porque me gusta en alta definición. Pero tú puedes poner el tamaño más estándar. Si no sabes cuáles son los tamaños, tú buscas en Google, tamaño, videos para YouTube. Y ya está. Los tamaños estándar, aquí está, le damos a esta la primera y aquí me los pone 320 por 240 640 por 360 o 1280 por 720 y ya como ves yo tengo este el HD web pero puedes poner 640 por 360 o 320 por 240 para que este por ejemplo es ideal para móviles ya no es tan grandote yo he puesto este porque es súper bonito pero vamos para móviles lo ideal es el pequeñito ¿Vale? ahí estamos Luego vas a adicionar el banner y aquí te aparecen todos los que ya has hecho. Si te fijas, aquí viene el test directo YouTube Bootum, que es el que hemos hecho. No, este. Directo Vida y Directo Vida Banner, que hemos, es el que hemos hecho ahora mismo contigo. Voy a poner este para que veas que funcionan igual. Voy a quitar el de lista privada. ¿Ves? Aquí me pone los dos. Voy a quitar este. Ya está. Y me pone este nada más. Viene a qué en qué momento quiero yo que aparezca el anuncio. En segundos, 10 segundos. Eh, ¿Cuánto tiempo está para que la gente lo vea? Yo le pongo 10 segundos, pero podemos ponerle más: 15, 20, 5. ¿Cuántas veces quieres que aparezca? Pues cuatro. ¿Qué alineación? Centrado. ¿Quieres que detenga el vídeo cuando aparezca el botón? Yo le he puesto que sí. Para que la gente no se desespere y lo cierre. ¿Y dónde va a abrir el enlace? En, un, en una ventana nueva. El texto del botón le vamos a poner tierra. Y si está activo o inactivo. Ya está. Eso es todo. Y lo voy a actualizar. Lo que tú tienes que copiar para ponerlo después es este shortcut Lo voy a copiar. Y me voy aquí a las páginas, por ejemplo. Voy a añadir una página nueva. Que se llame... Test Big Ads Directo. Y le voy a poner aquí. Esta es una muestra de cómo queda nuestro video con anuncio embebido. Y le voy a poner aquí un shortcut. Este en es mi caso. Si tú tienes otro tipo de plantilla, seguramente puedes ab abrir un shortcut. Esta es Gutenberg Billy Vulgar. No tengo nada puesto. Le pego el shortcut, Control V. Y ya está. Eso es todo. Puedo darle una vista previa, pero con la vista previa, ahora lo verás, no nos va a desplegar. Ah, pues sí que nos lo ha desplegado. Ahí está. Calendario emprendedores, que es el vídeo que yo he elegido. Y cuando le dé clic al play, vamos a esperar aquí en esta parte 10 segundos y tiene que aparecer nuestro, voy a quitar el audio, tiene que aparecer nuestro anuncio. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí lo tienes. Acceso inmediato. Y aquí viene el botón de cerrar, cierra. Van a pasar otros 10 segundos. Ya no tiene el contador aquí. Se ha detenido y ya está. 10 anuncios y 10 segundos y el anuncio sigue. Y lo que tú tienes que hacer como marketer es buscar buenos vídeos que hablen de lo que tú estás promoviendo en ese momento. Hacer páginas o post para ese tipo de producto. Y poner tu anuncio. Y de esta manera la gente al momento que está leyendo tu post, no tiene que ser largo, puede ser un, test muy, un post muy cortito. Cuando lo está leyendo, se le apetece y ve un vídeo de ese producto en acción y se le apetece más. ¿Qué pasa? Ya tienen el botón directamente para comprar o para suscribirse o para comprar una membresía o para... Eh, poner una cita contigo o para lo que sea. Lo que quiero que veas es que no tienes que limitarte, como es mi caso, a invitarlos a un producto digital, sino que puede ser también para productos físicos, para servicios, puedes poner un, una imagen de una tubería rota, por ejemplo, de una persona sufriendo con una tubería rota y tú le pones rápidamente un anuncio de un plomero, por ejemplo, o de alguien que arregla tuberías rotas. Y de esta manera es más fácil que la gente clique y vaya a tu anuncio, ya sea de afiliado, de CPA, tu propio producto, un propio servicio, etc. Y esto es lo que hace Bid Ads para poner anuncios dentro de los vídeos de YouTube. Como ves es muy sencillo, es muy fácil y no nos cuesta absolutamente nada. Mi lista privada lo tiene gratis. Ahora mismo pueden ir ya saben a dónde porque ya está listo. Tiene la versión de desarrolladores, porque como yo tengo la de reseller, puedo darles la de desarrolladores. Y si tú no estás en mi lista privada, hombre, apúntate, apúntate porque te conviene. Y si solamente quieres este plugin o cualquier otro plugin suelto, es decir, sin la membresía, aquí abajo te voy a dejar también el enlace a la lista privada de todos para que no tengas que pagar membresía y si puedas elegir el producto que tú quieras y comprarlo solito, en solitario. Y si estás en mi lista, corre ya sabes dónde, descárgatelo y ponlo en marcha porque te va a funcionar bastante bien. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Ya hemos visto cómo puedes poner publicidad a tus vídeos sin pagar por publicidad. Tú simplemente tienes que enviar tráfico a esas páginas y empezar a monetizar con tus anuncios. Soy Betty Romerito, mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. Suscríbete al canal, dale click a la campanita, suscríbete a mi lista privada y no olvides que este año tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos, marketer. Este es tu año.